Siempre para traernos a grandes deportistas de la provincia. Así que Facu, bienvenido. Simón también. ¿Cómo todo está? suyo todo para todo, que haga Facu. la presentación. Bueno, Clara y Luquis, un gusto saludarlos. Y por supuesto a Simón Salcedo, que hoy día lo El tenemos aplauso. aquí con nosotros. vamos, Simón. Vamos. Mirá, Ahí vemos la medalla. Medalla que se asoma porque es campeón sudamericano con la selección wow. argentina Este año los juegos que se hicieron en Rosario Simón, un gusto saludarte y bueno, contanos un poquitito Qué es lo que se vivió, esa locura que fue ir a Rosario Traer la medalla de oro para acá, para la Argentina Una final 53 a 0 a Chile sí. ¿A 0? <risa> Uy, a cero. Lo, lo partieron. <risa> Bueno, muchas gracias eh, La verdad que representar la celeste y blanca fue un sueño Feliz. Más que todo fue una experiencia espectacular Hermosa experiencia y nada, se vivió al 100. Fue una oportunidad para mí extraordinaria. ¿Qué edad tenés, Simón? Yo tengo 17. La, fíjate, fíjate tan chico y ya con, ¿Tanto con futuro, esta carrera, con deportivo. tanto futuro, sin dudas. ¿En qué club jugás, Simón? En liceo, juego. En liceo, muy bien. Bueno, ¿Y, ¿y desde qué edad? Desde los 5 años, pero empecé en Chacras, en ah, CBM. Mirá. Y a los 13, 14 años me cambié a liceo. Claro, y ahí ya con todo, aportando firme ahí sí. a, a este sueño que hoy, que hoy es una realidad, el himno. Y rompiste la, la hegemonía hablando de que juega en liceo, mm. porque ¿qué pasó? En 2018 se hacen los Juegos Olímpicos también de la juventud sí. y este Simón este, pertenece al liceo, sí. pero venían siendo convocados todos los de Maristas. 2018, ah. Julián Hernández, Juan Martín González, mm. este año estuvo Genaro... Y este, Simón un poco vino a decir, bueno, está Liceo, presenta Liceo cada presente acá selección. Liceo presente, muy bien. Me encanta. Exacto, así y, fue. Liz, eh, contame, Simón, un poquitito de lo que fue el Comité Olímpico, vivir en esa vida olímpica que tienen los deportistas, qué significa integrar la comunidad que se forma. Está divertido. Bueno, gracias. el Comité Olímpico para mí lo organizó todo excelente, muy bien. Todos los atletas nos juntamos en el cenar en Buenos Aires sí. y viajamos todos juntos a Rosario así que no solamente estuve con el equipo de rugby, también estuve con los, ...los distintos deportes... Oh, que, ...bueno, todos los atletas... ...que conformaron los Juegos de la Juventud. Sí, ¿Sí? sí perdón. No, no, te, te veo súper disciplinado... ...si bien sos chicos, sos sí. joven... ...súper sí. disciplinado, centrado, concentrado... ...hablas sí. muy bien, concentrado en lo que querés... ...se nota que te gusta. ¿Cómo, es tu, ¿Cómo fue tu preparación para llegar a esta instancia? Más allá de lo deportivo, en lo personal, en lo emocional... ...¿cómo uh -huh. llegaste a este partido? Bueno, a este torneo... ...llegué con mucha disciplina... ...mucha disciplina desde hace varios años porque no, no se llega a un seleccionado argentino sin disciplina. Prácticamente mucho, mucho entrenamiento, mucha, mucho sacrificio también. Las salidas y, que se de lado. Exacto. A la edad que vos tenés y hay también, que resignar un montón de... También no se llega solo, se llega con apoyo. Bien. Apoyo de entrenadores, de padres, no, no es solo mérito del jugador. Seguro que sí. ¿En qué posición jugás en la cancha? Yo juego de win, Ajá. a la punta. Muy bien. Perfecto. Muy no, bien. la verdad que destacábamos esto de que es muy chico y ya sí. 20 tan, tan. Sí, muy enfocada. claro todo. Y también jugás de win en el rugby 7. En rugby 7. Claro, pero en rugby 15. En rugby 15 juego de fullback. Claro, tenés otra posición. Bien. Explicar un poquito esa diferencia para la gente que se está enganchando y que dice Chero. Por sí, ejemplo, que no, no que no conozco. Tanto. claro, no. entre el 7 y el rugby 15. La principal diferencia entre el 7 y el rugby 15 es que la dinámica. Mm. La dinámica es muy diferente. Eh, en el Rugby 15 son dos tiempos de 40 minutos y en el Seven son dos tiempos de 7. Al ser tiempos más cortos son menos jugadores, uh -huh. son 7 jugadores y la dinámica es muy diferente. Uh -huh. Es un deporte prácticamente di di distinto. Claro. claro. Para el que lo ve es mucho más entretenido, o claro. sea, el Seven vos lo estás viendo y es una cuestión que te atrapa, es algo así. Sí, es mucho más rápido. Claro, porque va de una velocidad, bueno de hecho lo hablábamos fuera de cámara, de que tiene una velocidad similar a los atletas Que acá están compitiendo para, para atletismo en la Argentina Amiga. Son muy rápidos exacto, exacto, son muy rápidos Y para mí es más entretenido a la vista Totalmente. Es eh, imposible dejar de preguntarte, Simón, eh, vos particularmente que sos jugador de rugby, por este deporte que últimamente no ha sido tan, uh -huh. tan polémico, se ha visto envuelto en algunos acontecimientos muy tristes, que hace eh, repensar los valores ¿no? que tiene que dejar un deporte que es tan importante para los chicos. Vos desde tu mirada como jugador y ya como representante de la Argentina en este deporte, ¿cómo lo ves eh, desde tu club? ¿Charlan con los chicos con respecto al comportamiento que deben de tener, con respecto a lo último que ha pasado...? ¿Les han bajado una línea como de, de respeto, de compañerismo, de que tiene que estar todo bien con los otros clubes? Sí, sí. Así fue. Desde chicos mm. nos inculcan valores en los clubes. Mm. Eh, y desde el año pasado, con todo lo ocurrido, sí. hubieron cambios. Hubieron muchos cambios. En, ¿Desde dónde lo notaste, por ejemplo? Por ejemplo, en, ahora empezaron a dar charlas bien. en todos los clubes. Por lo, por lo menos en Mendoza uh -huh. se cambió eso. Charlas una vez por mes. Bien. Eh, y nada, eso Vos sabés Simón que lo he estado viendo este, por ahí cuando uno va a hacer el, el resumen para traer la información del deporte que por ahí en los partidos se arma una pequeña pica, se agarran de la camiseta y ahí nomás los compañeros dicen no, no, listo, sigamos jugando se separan Cosa que por ahí antes terminaba en una, una riña un poquito más violenta, en este caso no, ahí nomás se separan. Es Exacto. impresionante. Exacto, porque eso es forma de disciplina. Uh -huh. Uno no, no, no podés reaccionar mal adentro de la cancha porque estás representando un club. En caso ni, ni de una selección, de estás claro, representando claro, un país. Claro, Seguro. sin dudas. Simón, 17 años, ¿tenés en mente estudiar alguna carrera? ¿Querés dedicarte absolutamente al deporte? ¿Cómo te proyectas a futuro? No, yo quiero estudiar ingeniería. Ah, Ajá. muy bien muy bien. ¿Pensás que vas a poder equilibrar quizás esos dos mundos? El sí. deporte, el estudio, vas Yo a hacer todo sí. lo posible, ¿no? Sí, sí, voy a hacer todo lo posible por recibirme de ingeniero, uh -huh. que es lo que me gustó desde chico. Muy bien. Y seguir con el deporte. ¿Y cuál es tu sueño a cumplir con el rugby? Por ejemplo, ¿en dónde te ves? ¿De más grande quizás en el seleccionado mayor? ¿En qué pensás? Mi sueño es llegar al seleccionado mayor, uh -huh. de Puma 7 o Pumas 15. Claro. La oportunidad que se dé, los dos me gustan mucho y. Bueno, mira, la puerta ya está abierta. ¿Qué te parece? Está en el seleccionado si juvenil. Ya, ya viene la con una medalla sudamericana, ah. así que un futuro muy prometedor. Y está buenísimo vos, de, de esto que veníamos hablando de la disciplina, el compañerismo en el deporte, con este temple que tenés de, de bajarle, el ejemplo, ¿no? A las divisiones más chiquitas, a las inferiores, o incluso a tus compañeros, ¿no? Porque se necesita una, una mente fría, Totalmente. más disciplinada para, para poner ese orden en la cancha y fuera de la cancha también, que es donde se dan estas. estas cuestiones, y es un deporte estas. de mucho roce, entonces tener esa mentalidad. Con mucha fuerza. Tan fría. Tienen claro. un físico que otros chicos no tienen. Exacto, cleanen? sí. Tal uh -huh. cual. Es muy importante que, que sean así de serios, así de centrados uh -huh. y que sobre todo tengan esa tranquilidad, ese temple uh -huh. que después lo trasladan fuera de la cancha por también. Por supuesto. Y que es un juego, hay que disfrutar. Sí, de eso padre, se todo. trata el, el deporte, por supuesto, pero sobre todo el rugby, yo veo que es un deporte donde los chicos se hermanan mucho, ¿no? Donde son realmente amigos, conviven juntos. El grupo de rugby pasa a ser el grupo de las salidas, el grupo de. de, de, de con, que comparten todo, ¿no? Como que Ay, realmente.. Se vuelve una gran Así familia. Es. Para mí, la principal característica del rugby es, es la amistad que uno genera con uh -huh. el grupo, con sí, la división. Buenísimo. La amistad del rugby es her hermosa para mí. Sí, y más. te enteraste que después del torneo fuiste, o sea, te avisaron, uh -huh. desde por supuesto la asociación, que fuiste el jugador que más trae y hizo. ¡Ah, bueno! ¿Sí? Sí, en todo el torneo ah, se sí, no. me el aplauso, por supuesto. ¡Ay, a Chile! paliza, te digo! Sí. ¿Cuál, ¿Cuál era el resultado? 53. 53 a 0. Oh, Pero los aplastaron <risa> Chile <risa> desapareció Encima que no van al mundial <risa> no, no, no vamos, queremos. No queremos, vamos a estar con chineno. eso Pero muy bien, excelente el resultado Demostrando que eran los que merecían sí, la por medalla supuesto Por sí. supuesto Mucho Bueno, eh, Simón, felicitaciones Simón, Ojalá sigan bien. los éxitos y ha sido un placer vamos enorme Poder tenerte acá con nosotros Gracias por sumarte Muchísimas gracias por la invitación sí, bueno, Un gusto, Simón, tenerte Y también vamos a anunciar Simón, este, un, algo muy importante Que, Simón, es que sí. este fin de semana, hablando de rugby Se este, realiza un torneo para mayores de 35 y mayores de 50 años. Ajá. Se va a hacer en el liceo, justamente. Y este bueno, vienen equipos de Argentina, de Chile. Así que quienes quieran acercarse a ver, está abierta la convocatoria. Por supuesto. Muy Más gracias. que invitados todos. Gracias, Simón, nuevamente. Gracias por venir. Muchas gracias. A Muchas gracias. quien hay que darle la bienvenida.